...teniendo la posibilidad de conocer la cultura, de sus ancestros, su propia cultura. Hoy damos inicio al proceso de restitución de... Para nuestro ministerio y para esta ministra, el día de hoy es muy significativo el acto que hemos tenido de restituir, de traer, de devolver a, a Magallanes eh, tres objetos pertenecientes a la cultura yagán que fueron eh, obtenidos por el antropólogo eh, y sacerdote Martín Usín de hace 100 años. Hermosa, ¿no? Hermosa, sí. La puede tocar, pero un un guante. ¿Por qué tiene el permiso para tocar? Claro. ya no puede hacerlo? Esto responde a la política de nuestro ministerio de comenzar un proceso de restitución de bienes culturales que están en nuestros museos y que están guardados, mucho, la mayoría de ellos, en depósitos que no están al alcance del público. Son colecciones que yo llamo inactivas y que por, por esa razón eh, tienen que volver a sus, a sus lugares, a sus pueblos originarios de donde nacieron, donde se produjeron, donde tienen una carga simbólica, una carga cultural eh, muy importante en este proceso también de revitalizar eh, la cultura, el patrimonio de nuestros pueblos originarios. Este es un hito muy importante, muy simbólico, muy emocionante además que tuvimos con dos representantes de la, del pueblo Yagán durante la ceremonia que son además descendientes de una de las personas que aparecen en la fotografía que tomó Martín Gusinde eh, de un joven pintando una de las máscaras que de las que trajimos hoy eh, de vuelta. Este es una escala que hacen en Punta Arenas definitivamente van a quedar en el Museo Martín Gusinde. Sí. Hay Zapacuta, yo muy contento. ...porque es primera vez... Eh, ...como el tema de la, la máscara... ...primera vez que voy, la tuve en mis manos... La he, ...la he visto a través de fotografías solamente... ...así que hoy día es una gran felicidad para mí... ...algo inédito si es que se le puede llamar de alguna manera... ...pero para nuestra comunidad yo creo que... ...es un, un gran logro... ...un paso de que de lo cual habíamos estado trabajando... ...hace, tant, hace bastante tiempo atrás así que... ...hoy ya se ven... Eh, ...los resultados de todo un trabajo... ...que se, eh, está realizando nuestra comunidad indígena Yagan